Chemist dropping, I'm coming to the the I'm I'm in tanto para tu vida, que sigo yo por ti Todo se duplica Siento que estoy muerto eso mi corazón, que me indica Yo, no escucho mi cabeza Escucho acá aunque saliera en mi pecho No eh, me estoy desecho, Me quería contigo por tu vida Falta un camino personal, solo te a te un no <tose> No te vas a dar, no te vas a no te no te no te vas a dar, no te vas a dar, te vas a no te no te voy de yeah, sí, ah, no me voy a dejar Me no voy a de noche, no te voy a dejar lo que no a All well, I promise, it's coming on. I can't wait, I'm sorry